Les tengo que mostrar mi selección de llantas para este viaje. frente tenemos una llanta Pirelli. Nada fuera de lo normal. Pero en la parte trasera, a ver si notan algo raro. Sí, tenemos una llanta de coche. En un momento les voy a explicar. ...porque hice esta selección. Bueno, este es el review de la llanta... ...mientras hago curvas. Bueno, para empezar realmente... O así sea, se siente una diferencia. No sé si ya les habré explicado... ...o les voy a explicar... Es mi teoría por la que se mueve la parte trasera de la moto Porque si sí se mueve, o sea tiene un movimiento diferente Pero no malo, simplemente es diferente Como que se mete en tu cabeza ese movimiento y... Bueno en esta renta les puedo explicar Lo que pasa con la llanta de coche y cómo se mueve lo que pasa es que está el piso, la llanta delantera solo se inclina de esta manera, por lo tanto su contacto con el, con el piso no se desplaza lateralmente como lo pasa con la rueda de coche. Ahí tenemos el piso, tenemos la rueda de coche y a la hora que se eh, inclina y se apoya de este lado, lo que tiende a hacer es centrarse con la llanta delantera, entonces hace esto siempre quiere estar alineado con la llanta delantera entonces cada vez que, que das una curva la moto se mueve hacia la hacia favor de la curva probablemente. entonces regresas la moto se vuelve a centrar das la otra curva y la llanta se vuelve a, a desplazar lateralmente de esta manera entonces ese es el, el movimiento que tienes en la parte trasera en la moto cuando traes una llanta de coche y ese es el movimiento que yo les Decía que es lo único que se siente raro de, de traer una llanta de coche. Y entonces ese movimiento lo que hace es... Como que le quita lo deportivo a la moto, que de por sí esta moto no es deportiva. Entonces no le quitas mucho, por así decirlo, ¿no? Que es buena corriendo esta moto, pero... Hombre, es una... Una motoneta con esteroides, entonces... O sea, así es buena pero no es una deportiva ¿vale? entonces el poquito deportivismo que tiene esta moto la llanta definitivamente se lo quita, ya no me dan ganas de ser absolutamente para nada agresivo pero no sé si sea que no me da confianza la llanta porque yo sé que traigo una llanta que no pertenece aquí <ríe> y eso me quita la agresividad de mi cabeza pero realmente no siento nada Bueno, nada malo, entonces ahora como podrán haber estado viendo en las últimas curvas, la confianza de inclinar la moto es la misma, o sea no, inclinar la moto al contrario de lo que hubiera pensado por tener una llanta cuadrada no es el problema, ¿eh? es sorprendente como es maleable la llanta de un coche. Estoy diciendo que le quita todo lo deportivo y realmente estoy rodando rápido, pero. O sea, quita lo agresivo nada más. O sea, porque estoy curviendo muy.. campantemente, muy, este... o sea, muy suave, le quitas lo agresivo y ya no eres. Ya no eres brusco. O sea, son como que curvas más planeadas. Pero vean realmente o es sea, la respuesta de la moto, la. Ah, bueno, la, la velocidad de inclinarse Eso sí bajó también Por lo tanto Como la moto tiende a inclinarse menos rápido Se siente más estable Eso es algo que me sorprendió Haber Descubierto Que se siente más estable la moto Pero es porque le quita velocidad a la dirección Que de nuevo Esta moto Pues no es No tiene el ángulo para hacer la moto más rápida corriendo, ¿no? Entonces le quita otro cachito eso. Pero eso es, eso es el chiste de esta moto, de esta llanta, perdón. De que si se la pones a una moto con la que su objetivo no es el performance, hombre, estás ganando muchísimas cosas y no pierdes mucho realmente, ¿eh? O sea, no. Igual tenía yo miedo de ya no disfrutar la moto pero en las curvas, porque a mí me encantan las curvas en la moto. Tenía miedo de perder ese gusto, de que se sintiera fea, rara, no sé, pero en lo absoluto, ¿eh? me estoy divirtiendo igual que con una llanta de moto. Con la gran diferencia que esta va a durar el doble, si no es que más, porque en un coche una llanta dura 50.000 mil kilómetros, fácil, y una llanta de moto... No siento yo ser el, el que las desgaste mucho y no me llegan a durar más de mil kilómetros. Entonces para ella tenemos el doble de, de vida, ¿no? Y luego hay que tomar en cuenta que esta llanta me costó 1.200 pesos. Cuando que la llanta trasera para esta moto cuesta arriba de mil pesos. Está, estamos hablando de la mitad de precio con el doble de vida. En el, mejor, en el peor de los casos, ¿no? Porque la, la llanta que yo había visto para este costaba 3.200 y esta 1.200. O sea, todo eso es menos de la mitad, ¿no? Y estoy hablando de que 50.000 kilómetros es en un coche donde tiene mucho más peso por llanta que en esta moto, ¿no? Esta llanta es, es un marrano, o sea, no me malentienden, no si sí es muy pesada pero no siento que llega las cargas que podría llegar en un coche entonces yo siento que mínimo debería de, de durar 50.000 kilómetros esta llanta esta llanta también se siente mucho más suave por lo tanto el confort en la moto viene ¿eh? pues es mucho más este castiga menos en los baches, pero bien, otro punto negativo de la llanta es que, por lo mismo que es muy ancha, cuando estás en un pavimento demasiado irregular, tiende a mover igual el eje trasero, porque, o sea, se mueve lateralmente la llanta, por lo mismo que está pisando diferentes cosas en toda su anchura, ¿no? también la moto pues bien, es más puntualizada el donde estás pisando, entonces no se mueve tanto y esta sí, como tienes mucho más área de contacto pues se mueve lateralmente de atrás entonces podría yo resumir que la, la única sensación relativamente negativa de esta llanta es que el eje trasero, la parte trasera de la moto se mueve más, en muchas circunstancias pues en cuanto a las curvas, en los baches es, es, es, se siente más suave la llanta, por lo tanto igual se mueve más pero mira, estoy feliz con el confort, ¿eh? o sea, sí es. Sí se siente bastante. Bastante más cómoda. Y se agradecen viajes largos. Como este. Vamos a ver si llego. Está muy apresurado. Entonces, recapitulemos. Pros. En la moto adecuada no afecta el manejo, así lo puede decir. O sea, en esta moto para el performance, o bueno, para el desempeño que tiene esta moto, no tiene, no tiene ningún contra, no vaya, o sea, en cuanto a desempeño, la moto no es deportiva, es rápida, obviamente, pero es deportiva, no es, un, no es su intención ir, ser la más rápida de la carretera, no, pero. Entonces, en esta moto no le quita nada en el manejo. Entonces, es un pro. Otro pro, durabilidad, otro pro, precio obviamente, ¿no? Creo que ese es la, el, el motivo principal por la que es esta clase de experimentos. Entonces, ¿qué contras? Se siente rara que se mueva tanto el eje trasero, no se siente peligroso, no se siente mal, simplemente es un movimiento extra que antes no hacía la moto, y ahora lo hacen, ¿no? y hay que acostumbrarse, como a todo. ¿Cómo cambiar de dirección? O sea, ¿no? Pues estoy... Pensaría que costaría trabajo cambiar de dirección tan rápido teniendo una llanta tan plana, realmente, ¿no? Se agarra bien el, ah, otro tema, el agarre seguramente es menor, ¿no? Si sí, tiene mucho menos agarra. tiene menos peso, que como se supone que debería de tener en, en un coche, entonces ahí es un poquito de agarre, ¿no? con el, la falta de peso para el que estaría diseñado esta llanta, pero, na, muchas veces se me ha ido la parte trasera de la moto por agarre, y es el, la parte que menos me preocupa realmente. Te va la llanta delantera Por falta de agarre, suelo seguro Muy seguro casi La trasera si sí la recupero Si sí la he recuperado De las 10 veces tal vez que se me ha ido de atrás una moto Por falta de agarre 10 de 10 las he recuperado Nunca me ha caído Pero 0 de 0 cero, cero de... No, 0 de cero de las veces que se me haya derrapado de la llanta de enfrente la he recuperado o sea, ves que se me derrapa la llanta delantera, suelo seguro y ni te das cuenta qué pasó entonces mi lógica es de mientras tu llanta delantera tenga muy buen agarre traigo una Pirelli enfrente creo que vas a estar bien con un poquito menos de agarre en el eje trasero Bueno, Espero no haber sido tan redundante Y haber explicado bien el tema Ya vieron que la moto per este, Curvea perfecto Les voy a poner un clip De la estabilidad que tienen en autovista Es increíble Puedo soltar el manubrio Y la moto se va completamente derecho Eso Es un no es un pro, no es bueno soltar el manubrio pero ahí está, ¿no? es una otro pro más que no deberías usar, ¿no? al menos no muy seguido bueno, espero les haya gustado esta explicación y nos vemos en el siguiente video, vean esto Qué espectacular se ve